Hola muy buenas gente, estamos aquí un nuevo video para este canal En esta ocasión hablaré de algunos capítulos sobre la saga de simbionte de la temporada 4 Pero antes voy a hablar de unos capítulos antes que aparecieron los simbiontes en Así que bueno, empiezo y dejo el video Cabe aclarar que en esta serie de Disney, Disney nunca se ha respetado a personajes como he debido. Como por ejemplo que en los huéspedes originales Eddie Brock y Creteus Casey de Venom y Carnage nunca aparecieron. En el cambio, bueno, en el video de, de, de cuál fue el reemplazo para los simbiontes. Bueno, en el capítulo 8 de la segunda temporada, Spiderman estaba con otra moto más tranquilo, pero justo aparece el Duan de Verde y le tira una bomba calabaza y eso bomba tipo murciélago. En medio de la pelea un edificio se derrumba y Spiderman tiene que salvar a todos los inocentes. El edificio le cae encima y pues son salvados por sus compañeros. Tras una frase que dijo al duende, además se da cuenta que va el duende por su hijo, va a ir por Harry. Así que va a visitarlo después de varios tiempos de no verlo. La situación que no es, es, es muy agradable para los dos. Le de golpe aparece el duende. ya vos voz menos menos Peter sin entrar. Harry sabe que el duende va a poder, ir, así que se entrega, pero el duende no vino por Harry, sino por Peter. Y lo toda ya despierto el duende, le dice a Peter que era como el hijo que siempre ha querido. Y le una especie de. Y inyecta el simbionte de Venom para hacer igual al monstruo que él. Así que inyecta el simbionte en su torrente San pero el simbionte en vez de convertirlo en venom hace que sufre la sangre de la hombre daña hace cambiar de color y tiene un nuevo aspecto este nuevo aspecto del nuevo simbionte de venom obedece al duende y va a capturar al hombre daño a pesar de que Spiderman está dentro de él pero Así te llamaré. aparece Carnage y pelea con todo aquel que se incluso su camino Harry el invierte se detiene, lo que pasa que se invierte siente algo por él, ah porque en, este, en esta serie Harry Odu es Venom y no es heridora. Parece que se invierte Venom todavía lo quiere él y se une de vuelta, dejando al simbiote Carnage es eh, totalmente inactivo. Ya Harry como convertido completamente Venom se va a buscar a su padre en busca de Vengas. Y Vidal ya se pone atrás que el hombre de año va a buscar a Venom. spider quiere una atrevo con Venom, pero Venom lo tiene a la mía Pues se viene una pelea más entre el, el, el, el don de verde Spider-Man y Venom. Quiere matar ahora al duende, pero Spiderman man lo detiene, pero lo tira a un lado. La única forma de resolver el problema es que se va haciendo como Peter Parker convence a su amigo de que no haga eso. ya que pasa que toma el control del simbionte y se libera de él. El duende verlo se percata de que porque qué está Parker ahí y no el Spider-Man. Pero aparece Spiderman ahí con los otros Y pelear con el duende pero el duende se escapa Después ya descubrimos que el, el que está eh, Que ese man ahí no es Spiderman Sino un puño de hierro que se disfrazó del hombre ahí. el simbionte ya tiene el infiudio Y los agentes de shield Después ya adelantando el capítulo 17 O 16 no me acuerdo El duende verde parece que finge ser derrotado Por los pies superiores Solo para entrar en el y, y guardando su boca en una especie de simbionte Que para que se junte con el otro simbionte Restante que tienen ellos Así formar una invasión de Venus sí todos son Venus Todos los Venus están por todos lados destruyen parte de la nave haciendo que la nave quede en, en conteo de autodestrucción y aparte se va al espacio spiderman no puede llorar, ni ciego ni a no usa el daño de spider para que no se quede infectado por Venom. el duende verde va en busca del otro órto por venganza por haber convertido en el monstruo que es el spiderman de spiderman logra frenar a norman y se lleva a otro para crear un suelo para y con la inteligencia del otro, otro así queda un suelo para hacer todo el dueño todo el daño del duende y, y los simbiontes norman no se cansa de todo eso y se fusiona con esos simbiontes así, así convirtiéndose en un duende de Venom. Ya el duende Venom, el duende Venom se pelea con Iron Spider. mientras el doctor Octopus hacia el suelo del antídoto para el antídoto para desinfectar todos los simbiontes de Venom y curar al duende. Y bueno ya terminado le tira el artefacto al suelo y empieza a manifestarse una especie de gas y bueno, separando a todos los, los simbiontes de su huéspedes y curando al duende volviendo a ser un hormonólogo. Pero todos los simbiontes se juntan en uno solo. En una forma gigante, Spiderman abre la escotilla de la nave, así expulsando al simbionte Venom. Ya atrapado a Spiderman con el simbionte, usa la energía de todo el Lion spider así quemando el simbionte de Venom. y termina en la segunda temporada. Para no hidratar más, en la tercera temporada, siguieron creando más simbionte de Venom. Y uno se reunió a Flash Thompson, convirtiéndose en él ahora en Venom. Y sacando varias partes de la armadura de escalabajo, ya tiene la apariencia la gente Venom de los cómics. Y ya es un superhéroe reclutado por Shield Luego para no hidratar más, en la temporada 4, había secuestrado a los Dorotobos y reino a gente ven lo pone en un lugar donde hay mucho sonido así debilitando el simbionte de veno para sacarle y volver a usar como arma como antes spiderman y la aña escarlata que ha aparecido en esa temporada que lo vi en otro vídeo ha investigado en busca de gente de Venom pero se acusa con craven que tiene un montón de trampas por todo el ellos craven logra raptar a escala spider spiderman lo sigue en su nave espacial después esa aterriza gigante que la base de aire y bueno después de eso logra salvar a la aña escarlata en cuanto a Flash, pues Flash está re enojado y se transforma en Venom. Ya está con los pero después Flash vuelve a la normalidad. Para no le más, bueno logra separar a Flash del simbionte Venom. Outro pues enojado empuja, empuja a Kraven al lado del simbionte y lo bueno, se fusionan ellos dos cometiendo a Kraven en Kraven y ataca a los veces pero Flash y unirse de vuelta con Venom y bueno, se une los dos de vuelta y tiene una nueva forma. Supongo que va a vender más, más muñecos. Y bueno, pasando, Spider-Man y agente Venom está derrotando varios villanos secundarios que puede ser formar parte de los seis siniestros que busca el Dr. Octopus. Y justo se cruza con el escarabajo. Y logra aturdirlos pero aparece Harry con una armadura robótica Spiderman admira la valentía e inteligencia de su amigo Harry que quiere, quiere poner en su equipo, en lo cual le pone a celoso Flash y sigue así donde todo el capítulo, para no un... parece que los pibes rastrean la señal del nuevo escondite del Doctor Octopus, hay que hay con el Doctor Octopus parece que ha encontrado una parte del simbionte de Venom y lo convirtió en blanco con la ayuda del Doctor Morbius que apareció ahí a un nuevo simbionte para eliminar la lombraña y Veno. y cuando los pibes caen el Doctor Octopus libera al simbionte blanco que lo llama antiveno y lo ataca a gente Venom Haciendo lo que el simbionte Se queme más o menos Y como antiveno necesita un huésped Bueno, el único más cercano era Harl Otro le mete a Harley el simbionte Antivenon Y bueno, Harley se transforma ahora en antiveno antiveno sin el Broke Otra vez, y antiveno ataca a todos los demás Y a Spider, pero más a Agente Venom Y quemándole casi todo el simbionte Dejando el a él muy mal pero ir Pero Spiderman logra salvarlo con un oportuno eh, Artefacto eléctrico que estaba por ahí Y ahora Spiderman se quedó sin amigos, para no le más, bueno, eso episodio es va para otro vídeo en el Flash se recupera estando silla de ruedas, después en un capítulo ya quiere volver al equipo, su simbionte se ha recuperado, pero su cuerpo aparecer no pero eso no importa, vuelve a aparecer el simbionte quiere volver a ser el de antes pero aparece Morbius logra quitarle un pedazo del simbionte de Venom dejando a Venom totalmente incompleto, dejándolo a Venom medio aturdido, quiere recuperar la parte faltante, se va hacia allá donde está eh, su parte que le falta y bueno, mientras Morbius está trabajando con el, el pedazo de simbionte de Venom, por bueno, ayuda del Dr. Utopus que está prisionero por traicionar a la Hydra. Y el nuevo líder de ahí es Crossbones. Y bueno, para no lidiar más, Morbius crea el simbionte rojo. Y mientras Octopus se secreta hacia un suelo que tiene el símbolo de murciélago. Y bueno, para llegar a los, los dos pibes, mientras en la distorsión Octopus le yeta el suelo a Morius. Y en a Morius le tira el frasco que tenía el simbionte. Y convirtiendo a, a los dos en monstruos. Morius convirtiéndose en un monstruo murciélago. Y Octopus convirtiéndose en monstruo parecido al videojuego de Playstation 1. Y los dos sin cerebro atacan a los pibes. Morius logra escaparse y Octopus queda totalmente inconsciente. Después de ser separado el simbionte rojo. Y todo terminado, ¿no? No. El simbiote rojo puede moverse por sí solo, sino es puede formarse el cuerpo entero, ya sus trofes y también puede hablar. No, necesito... no hace falta decir lo que pienso del doblaje, ¿no? El simbionte llamado Carnas quiere hacer más caos y caos, y así de la nada ataca a los pibes. Y bueno, voy a hacer otro compilado de peleas porque este episodio es sin duda alguna mi favorito de esta mala serie. El hombre ya está a punto de ser asesinado por Carnes, pero aparece la gente veno y lo salva. Oh, yeah. no. Pues Spider-Man cuando esperaba le explica a la audiencia que el que sónico no funcionó con Carnes, porque no tiene huésped. Y usará dos ardefatos sónicos así poder aturdirlo. Y lo hace. Pero pasa esto. Simbiote Cana se hace explotar a sí mismo, esparciéndose en varias piezas microscópicas y metiéndose en todos los habitantes de Nueva York convirtiéndose a ellos y a todo Nueva York en Carnage, después pasando al siguiente capítulo Spiderman parece que se ha perdido de Agente Veno ya que no aparece ahí, y bueno llama a N.J. que, bueno, N.J. Llama, llama a Peter, diciendo que todos los está aquí a entrar para atacar a Harry que está inconsciente, y bueno Spiderman va hacia Toro Oscor, pero se cruza con el Carnage no pues se cruza con todo el caos y en medio del caos aparece el Carnage verdadero, pasa de él, después se cruza con el Capitán América, dice que los Avengers han sido infectados por los simbiontes y también Hulk, Spiderman no puede liberar a Hulk de Carnes le regalan muchos simbiontes y aparecen la ayuda aparece capa y Laga puñero y, y agente Ben así claramente una referencia a los cómics y el videojuego de más con carnes bueno logran separar a hall de Carnes y parando a todos los habitantes Luego van a ser todo ojo que está a todos los carnes trepados trepándose a la punta de arriba y bueno lograron entrar a la habitación de esta harm pero hard se transforma en anti ben logra quemar parte del simbionte de carnes pero esa vez no le importa lo que quiere es quemar al simbionte de Venom. así que todos los a lo posible para proteger a Ben aparece meridiana y dice que no lastime que está su amigo de Empire. necesita la ayuda de Ingenia que reportera así que para hackear los satélites del Daily Bugger realizándole a todos los sobrevivientes que, que necesito para evacuarlas y librarse de los Carnes. y bueno hace eso y con la ayuda de De pollo dos no aparecen más en los demás capítulos y todo resto lo de los restantes van al edificio donde pesó todo pero se cruza con más Carnes y con una Carnage que hace ondas sonoras con las manos que nada menos que Shriek, una enemiga de spider -Man. y que en los comics ella es pareja de Critos Casey el Carnage original pero aquí ella es Carnage, parte de la invasión de camas bueno el capi logra pararla y antiveno quiere atacar ahora a gente veno pero aparece puñadero salva pero puñadero rodeado por muchas canas y lo infecta y también infecta a gente veno pero antiveno logra curar los dos Dejando totalmente conscientes y pelea con los Carnes pero su escudo robado Por el Carnes original y fue de pantalla Parece que le infecta al Capitán América Spiderman se lleva a la gente Venom a la punta del edificio Para que lo persiga Antiveno Y bueno aparece Shriek y Antiveno logra Acudarla con un golpe y bueno al entrar a ese Lugar hay un corazón que parece que Spiderman adivinó que <risa> había una especie de, de corazón si Antiveno logra tocarla Parece que ahí lo va a tocar el corazón Así termina la infección de todo una vez por todas Antiveno quiere matar a Venom Pero el corazón de Carnes parece que le llama la atención y lo toca pero la parte del simbion de rojo le, le toma él Antiveno quiere cuidar toda infección No importa que le pase al huésped que tiene adentro Lo cual Spiderman habla al, al huésped Que está adentro, a su amigo Harry De que toma el control de Del simbionte de Antiveno Pero no hace caso a Spiderman Pero sí hace caso a Peter Que se desmascara enfrente de él Cuando Harry se despierta y ve que su amigo se lo meda Y logra tomar el control del simbionte de Antiveno Y se separa de él Pero el simbionte de Antiveno no se mueve Peter intenta sacrificarse usando el simbionte de Antiveno Pero no reacciona Necesita sí o sí a Harry Y bueno lo hace se une de nuevo logra empujar a Peter y a gente ven. Cuando toca de nuevo a, a corazón de carne y bueno, se mete ahí. Alegando su vida y quemando todo el simbionte de antiveno, así, salvando a tono Mayo Y explota el corazón de carne Siento que si se integre todos los Carnes. Spider logra sobrar a su amigo Harry que está vivo. Y sorprendido de la entidad de que su amigo es el hombre. Y también Flash Thompson. Yo no sé tan feliz de que hayan salvado el mundo, pero todos los simbiontes están vivos y si sí, todos se unen en un monstruo gigante. Le puede gritar, va al único lugar donde hay una, una persona libre del simbionte Mary Jane que está en la secundaria mitad Y bueno, los dos logran pagar la logran pagar simbionte de carnes flotando y envolviendo la escuela en la masa roja. Y bueno entra al lugar y se encuentra con Stan Lee que está limpiando el lugar. Intenta atacarlo, pero Stan Lee se defiende y le ayuda a Spider-Man y Venom. encierran a gente Venom en un casillero y el ruido de las campanas bueno se transforma ahora en el monstruo Venom. Y aquí viene el peor doblaje que escuché en mi vida. Campana, sonando y haciendo. Tarde y esto acaba aquí. De repente le llega a atacar Mini Carnes. Stan y se pone a salvo, Spider-Man y Venus logra destruir a todos los miniscarnas, eso fue decepcionantemente rápido, bueno después ve de que hay una pisadas y va al lugar que lo guía al gimnasio y se encuentra con una sombra que no es Mary sino que ya tiene, ya no tiene la forma monstruosa que vimos hace dos capítulos sino que tiene la apariencia de los cómics de alguna manera, y bueno él está buscando a la chica que claramente es ríe y va a atacar a los dos, lo pone contra la pared pero Mobio dice que el suelo que le dio el autorótopus no solo cambió su país, sino que también le dio poder el poder de chupar la energía vital o la energía vida como sea va a saciar su hambre creo que en esta serie morirá de hambre porque no nadie sabe nadie se va a así que ya parece Harry que su traje oportunamente no, no le saca la energía el traje el traje le protege robado de energía llegan a Dañas Carnage después pasan de ellos y parece que encuentran a Mary Jane. o mejor dicho ella lo encontró a ellos la reina Carnage está en completo control Mary Jane parece convertida en esta cosa que se hace llamar la Reina Matanza no me gusta. ¿Qué? No quiero que sea la Reina Carnage, pero se ve bonita Oigan, me gusta lo que me gusta La Reina Carnage, eh, parece que también absorbió el poder de Tivenon Y logra estimar a, a, a Flash y también quiere lastimar a los otros pero aparece Morus con su oportuna joya que se puede poner en la oportuna corona que tenía en la cabeza y bueno logra controlar eh, a Lady Carnage. Ah, y esta también usa las armas que Carnage no puede hacer como a como esta el hacha y varias cosas más. Mientras todo peleaba Morio estaba parado ahí y Spiderman logra quitarle el brazalete que controla la joya de la corona. Bueno, logra controlar a esta y dice que se separe de Merille. Pero no se puede. Si vio que Carnage lo empuja, y Morio vuelve a tener el control de la salida. Y Spiderman queda inconsciente y los demás también. Después está abajo del, del sótano de la escuela que también se base de y que tiene programado crossbow Morbius en disparar unos misiles e infectarlo a toda la ciudad de Nueva York y el mundo en Carnage el cliché del conteo después Morbius le dice a Isabel y Carnage que mate a Spiderman dice que sabe que no quiere seguir órdenes de Morbius y bueno ella le dice que la joya que tiene la corona es el causante de que obedezca a Morbius y bueno se lo quita como se va a la mierda y Y Carnage mata a Morius Y también quiere matar a la lumbre Y lo demás Una Otra forma de lastimar a su amiga Así que los tres revelan sus identidades Me y se sorprende De que sus amigos son los superhéroes Que conocía Y parece que toma control de Carnage Toma el control del simbionte matanza Y haciéndolo explotar como un globo Dejando a él de después se despierta Hay ah, el conteo Lo pasó flash Y bueno así termina y se preguntaba por esa mirada De los dos No, no va a pasar nada Me todavía tiene Adentro suyo al simbionte de matanza Y parece que el capítulo después Logra controlar al simbionte de matanza y bueno, se transforma el Spider-Woman Pero es el tema para otro video ¿Y que me ha parecido estos capítulos? ha sido una cagada Si te gustó este video Puedes darle un me gusta Compartir, suscribirte Dime si quieres que siga con la saga De los cazarañas Creo que se llama Y después del final El final de esta serie Que dividió opiniones puede decirlo así Y bueno amigos Yo soy yo soy Ultimate Y bueno, me despido Chau